En este video vamos a ver un poco de ruteo interno de las pistas. El concepto de ruteo interno es capturar el audio de una pista a otra o enviar audio de una pista a otra. Aquí tenemos una pista de audio y algunas pistas de percusiones y una de sintetizador. Para poder ver este, los ruteos vamos a dar clic sobre este icono para poder ver el ruteo. De hecho dice show track input output routing. Es muy importante que vean ese pop-up para que vean para qué sirva ese botón. Aquí podemos ver que acepta todos los inputs. Bueno, esta pista yo le puse que no input, pero vamos a poner, por ejemplo, que esta pista reciba el audio de esta pista que se llama Sinte Progre. Yo le voy a poner Sinte Progress Post Fader o Prefader, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Voy a ponerle Prefader. Ahora lo que voy a hacer es grabar el audio que viene de esta pista. Voy a activar la grabación de la pista y voy a grabar. De hecho, no está grabando nada porque no se está reproduciendo este. Ahora sí muy bien 1 2 tres como pueden ver yo ya grabé un clip con el audio que recibí de esta pista vamos a escuchar el resultado y ese es uno de los usos prácticos del de ruteo de audio, es decir, recibir audio de una pista otro uso práctico pudiera ser este, en vez de enviar el audio al master que generalmente se envía al máster cualquier pista de audio o de instrumento o pista MIDI vamos a enviarlo por ejemplo este Cinte progre al audio a la pista de audio de hecho se llama audio pero lo voy a renombrar, lo voy a cambiar de nombre le voy a poner pista audio pueden poner el nombre que ustedes quieran y aquí ya podemos ver el nombre de esa pista y ahora sí esta pista recibirá el audio de la pista de Cinte progre. la razón por la cual hemos hecho esto es porque por ejemplo quisiéramos meter algún este, ecualizador, algún proceso de audio en esta pista y por ejemplo podemos enviar el audio de las percusiones a la pista de audio para también procesar el audio de las percusiones en esta pista, vamos a escuchar Como pueden ver aquí ya he hecho un corte de graves que afecta las percusiones y el cinte progre. Estas pistas se les pueden llamar este, pistas de grupos ya que el audio de múltiples pistas se envían a una pista y en esta pista ya podemos procesar el audio de múltiples pistas.